Ahora, para, para empezar a resolver los problemas, es muy importante siempre reducir a la mínima expresión. ¿Qué significa reducir a la mínima expresión? Mira, que tú vas a buscar que estos elementos que ves aquí, vas a reducirlo hasta lo, a lo más mínimo. Reducir a la mínima expresión. ¿Y qué significa esta palabrita? no? Resumir a la mínima expresión. Y resolverlo lo más mínimo que tú veas dentro de, de estos problemas que vamos a ver aquí, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner aquí a ver este color. Muy bien. Entonces vamos a efectuar esta operación a través de lo que observamos aquí, ¿no? Miren. Y acá hay un secreto, ¿no? Mira, por ejemplo, el número más pequeño que vemos aquí, ¿quién es? El 2, el 4 o el 2. El 2, el ¿no? ¿Sí? Entonces tú dices, ah, ya, profe, lo voy a poner todo en expresión de 2, claro. Pero primero empieza siempre, empieza en orden, en el orden que está ahí, ¿no? Mira, por ejemplo, acá tenemos la raíz, entonces voy a copiar la misma raíz, que es elevado al cuadrado, y lo voy a tratar de buscar, esto, ponerlo en función de 2, mira. El 4, tú sabes que el 4 elevado a la x más 1, lo voy a, lo voy a desarmar aquí, aquí, aquí, para que tú lo puedas entender. Este 4x más 1, tú sabes... Y lo hemos convertido en clase de que viene de una multiplicación de bases iguales. 4X por 4 a la 1. Bases iguales, exponentes de suma. ¿Sí? ¿Te acuerdas que eso lo hicimos hace un momento, no? Ahora mira el 4, ¿cómo lo voy a desarmar? Para que veas cómo lo estoy desarmando. Voy a poner en función de potencia. Entonces tú piensas en un número y dices, este 4 lo voy a, voy a convertir en una potencia. 2 al cuadrado. Pero no te olvides, ¿no? Como tú estás convirtiendo una operación, le voy a poner un paréntesis siempre. Porque lo voy a desarmar. Y está elevado este a la potencia X. Este 4 lo voy a convertir en función de 2 al cuadrado. Pero también le pongo paréntesis en función a 1. Profe, es lo mismo, ¿no? 2 al cuadrado es 4, mira. Y 2 al cuadrado es 4. ¿Qué me va a ayudar esto? A poder reducir los términos y hacerlo más rápido. ¿No? Entonces, aquí yo me acuerdo de multiplicación, ¿de quién? De exponente por exponente, ¿no? 2, 2 por x sería 2x, y este sería 2 por 1, que sería 2. Y mira, ya lo desarmé. y convertí esta expresión a esta expresión. Ahora lo voy a colocar aquí, mira. 2 a la x por 2 al cuadrado. Mira, a ver, qué fácil, ¿no? Facilísimo, ¿cierto? ¿sí? Ahora mira lo que vamos a hacer aquí. Voy a agarrar el 2, dice elevado a la 3x, ¿no? 2x dice, ¿no, Norma? 2x, ¿no? 2x dice. Entonces mira lo que voy a hacer acá, ¿no? Voy a factorizar, el, voy a agarrar, como ya sé que este 2 a la x, ¿correcto? Dice, bases iguales, los exponentes se suman. Entonces mira lo que voy a hacer aquí, ¿no? Voy a hacer algo muy sencillo, ¿no? Voy a sacar este radical, mira, para ya obtener la información más rápida. Porque yo sé que el radical ahora me está, me está, me está, este, estorbando ¿no? Yo he aprendido hace un momento que para sacar un radical requiero de dos cosas muy importantes, ¿no? La base, el exponente y este viene a ser el radical. ¿Y qué dice la ley? Para que tú saques el número del radical, vas a colocar la base, el exponente que es m y el radical pasa a ser sobre, la, sobre abajo del exponente, ¿no? Mira, A sobre la M y la M. Entonces aquí voy a establecer cada uno, porque se están multiplicando las mismas bases. Pero para no complicarme, mira, voy a colocar la misma base primero de la multiplicación, en la ley de la multiplicación. Bases iguales, los exponentes de suma. ¿correcto? Pero lo voy a hacer yo uno por uno para poder establecer un, padr un patrón sobre ellos. Mira. Entonces voy a agarrar... Y lo puedo hacer de dos maneras, ¿no? Primero voy a multiplicar las bases, mira, sería 2X, 2X, ¿correcto? 2X, y yo sé que 2 más 1 es, es 3. Profe, ¿no lo podría sumar todo, no? Porque esta variable es distinta con la otra, en cambio los números sí se pueden sumar. Ahora, como ya, tendrí, ya obtuve esto, y acá abajo me sale 2 a la 2X... Entonces establezco otra cosa, que tengo que sacar este radical, pero como yo sé que este radical está elevado al cuadrado, si se entiende que es una raíz cuadrada, entonces voy a aplicar esta operación, mira, hija. ¿Sí? Voy a aplicar esa operación. ¿Y cómo la voy a aplicar? Haciendo esto facilito, mira. Voy a borrar esta parte, y mira cómo la aplicamos. Colocamos el 2, ¿correcto? El exponente sería todo, no 2x más 3 la suma de, esas, de, ese mon, de ese monomio, binomio. Y acá lo vamos a dividir, ¿entre cuánto? Entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque esta es la raíz cuadrada. Y se entiende que aquí hay un 2. Y se sale el radical, mira, convirtiéndolo en esta operación que ves aquí. Y de esa forma lo desarmo. ¿No? Y abajo finalmente obtengo lo que yo quiero, ¿no? Mira. Sería sobre 2 a la 2X... Y acá aplico esa operación conocida que hicimos hace un momento, ¿no? Cuando dos números se están dividiendo con un exponente distinto, se coloca la misma base y te acuerdas que los exponentes se restan, ¿no? Sería 2x más 3 sobre 2 y hemos aprendido el día de hoy que los exponentes se restan, ¿no? 2x. Ya está. Ya está reducido, mira. ¿correcto? ¿Hasta ahí, Norma, alguna pregunta? ¿La vas entendiendo, hija? ¿Sí? Muy bien. Ahí también lo puedes compartir con tus compañeros. Ahora, profe, ¿y cómo haríamos aquí? A ver, por ahí dice, sí, sí, profe. Por ahí, este, ¿cómo haríamos para resolver esta operación? Mira. Ya ahora te acuerdas de cuando decíamos en el colegio mínimo con múltiplo, ¿no? Se ponía acá un 1 y sacaba el mínimo con múltiplo de esta fracción, mira. De esta resta de fracciones. ¿Y cómo se hacía en el colegio? ¿Te acuerdas, hija? Se colocaba la misma potencia y esta fracción se sacaba el mínimo con un múltiplo de 2 y 1. Y el mínimo con un múltiplo de 2 y 1 sería mitad 2, mitad de 2 es 1, 1. Por lo tanto, 2 por 1 sale 2, ¿no? ¿Correcto? Entonces colocamos aquí en la fracción el 2 y este 2 pasa a primero a dividir al 2. 2 entre 2 1 y 1 por todo esto nos da 2X... Más 3. ¿Correcto? Luego, ¿qué más hicieron en el colegio? Que dividíamos 2 entre 1, 2. Y 2 por 2, 4. Pero acá hay un signo negativo, se coloca el signo negativo.